Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast en la barra de la taberna, aquí en la taberna de Rol. Eh, hoy vamos a estar charlando eh, con, sobre específicamente sobre el homebrew, que es algo que hacemos todos y siempre eh, le dedicamos tantas, tantas horas a preparar todas las, todas las cosas que le dedicamos a nuestros jugadores, a nuestras partidas. Eh, y vamos a estar hablando con Raycon de Roll Camaleón y con Pita de Roll. Eh, ambos directores, tanto de Stream como de Homebrew específicamente Así que quién es mejor para eh, charlar, charlar con nosotros un poco sobre cómo, cómo trabajar esta, esta cuestión tan importante eh, Así que si les parece, vamos a la intro podcast podcast la taberna podcast podcast yeah, la taberna podcast podcast, yeah, yeah, la taberna podcast podcast yeah, yeah, la taberna podcast podcast, podcast yeah, yeah, la taberna bueno, antes que nada, tenemos eh, un par de anuncios para hoy. Eh, los que se perdieron las novedades de Puel, el bardo de DD del miércoles pasado eh, para el domingo al mediodía vamos a estar publicando el resumen y ya está disponible el diferido en nuestro canal de youtube recuerden que mañana no tenemos a Nurem hicimos un pequeño cambio eh, por esta semana así que vamos a estar jugando el domingo a partir de las 16 horas porque parece, parece, esto se escucha en los pasillos de la taberna León prometió una sesión extra large ...y sospechamos que se vienen cosas importantes. El viernes sí o sí me ponen y me, y me, me presionan un poco con el sí o sí. Eh, vamos a seguir con nuestra crónica de Vampiro en la Mascarada... ...el Jardín de los Presentes, eh, dirigida por mí. He eh, ahí le, ese sí o sí que me ponen acá desde producción. Eh, vamos a estar a partir de las 21.30 por Twitch. Así que los vamos a esperar, por supuesto, para que vengan... ...a ver cómo, cómo termina toda esta maraña de mentiras, llamadas, invitaciones... Eh, también estamos muy contentos de anunciarles que ya tenemos eh, a varias personalidades lindas del mundo del rolecito y comunidades amigas Que van a estar jugando con nosotros en estos dos meses eh, en los que yo voy a estar eh, en, en mi viaje por el mundo Así que no, voy a, no va a haber Jardín de los Presentes y vamos a tener una serie de one shots muy interesantes, muy lindos, con gente muy linda Que ya por supuesto se irán eh, revelando para ustedes como siempre también eh, agradecerle enormemente a WJ Láser por ser sponsor de, de la taberna en nuestros videos. Eh, debería estar pasando en breve el link sobre, sobre ellos, así los lo, lo pueden eh, investigar un poco y ver las cosas interesantísimas que hacen: eh, torres de dados, tableros, dados, minis, la verdad que eh, cosas hermosas para, para el bolsito. Y algunos quizá ya lo sepan, otros no, lo recordamos eh, tenemos la suerte de ser el grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica así que si buscan en el grupo de Facebook se, eh, hay cosas para aprender a jugar, gente, mesas eh, la verdad que un montón de propuestas interesantes, que por supuesto también aquí en el chat está el, el link creo que con eso está todo creo que Bachi va a estar, va a estar orgullosa así que podemos directamente pasar a nuestra charla sobre Homebrew. En el mundo del rol y en el de Emin Antes que nada, otra vez Saludarlos ¿Cómo les va? Muchas gracias por aceptar la invitación Por venir acá a charlar conmigo, con nosotros Y hacemos una pasada ¿no? ¿Han dirigido muchos Sistemas diferentes? Muchos, muchos No diría Pero sí he tenido variedad Bien yo empecé dirigiendo Call of Cthulhu porque era el único sistema que conocía Y después empecé a conocer más sistemas Entonces yo, puedo decir que tengo algunos en mi haber, no sé no sé si sean muchos Pero mínimo más de los que manejaba antes, definitivamente sí Ha, ha ido agregando a tu, a tu repertorio Sí, sí, sí, sí, o sea, ya he jugado, he jugado desde cosas super creepy como Call of Cthulhu o cool, hasta, este no sé, las cosas más chuscas como eh, Pasión de las Pasiones, por ejemplo. O sea, que es, es puro cotorreo. Entonces... No, no lo conozco. No, eh, deberías. Es, es, uno, este es un sistema... Es muy, es muy chistoso porque es de hacer literalmente jugar telenovelas. Entonces... Me That, that, búscalo, es, no está tan difícil de encontrar, pero es, es, es chistosísimo entonces pasión de las pasiones me, pasión me de la, aparte del nombre el nombre, pasión de las pasiones, ya sí, sí, con sí. eso tienes para armarte algo sí sí sí. sí sí, capturó completamente mi, mi interés, <risa> muchas gracias por la recomendación no, no, eh, no, y a la no. hora, a la hora de, de hacer homebrew, ¿cuál fue el sistema o el sistema que, eh, que priorizan Digamos, eh, que, que le suele ser más fácil a la hora de crear, tanto desde el, desde el palo del setting, como a la hora de crear eh, reglas o cuestiones mecánicas. Eh, en mi caso, debido a todas las referencias que puedo tomar, ya sea de la cultura, de las películas, series, etc. Eh, y asimismo las herramientas que te, mismo te da el sistema, es D&D quinta edición. Te, te da muchas, muchas, muchas criaturas que puedes utilizar. pues Algunos settings que si bien yo no he utilizado ningún... Hasta ahora no he dirigido ninguna partida como oficial. Un poquito de strat y nomás lo dejé. Eh, eh, la dejaste por una, eh, pregunto, ¿la dejaste por una cuestión de tiempo? ¿De que no se dio? ¿O porque te pare, no te gustó por alguna razón? No, me encantó. Simplemente con los jugadores yendo poco a poco avanzando. Ajá. Sí, igual de Fandelberg, que igual la gente empezó como a retirarse un poco y entonces... Eh, ahí lo dejé también Pero eh, Todo lore que te da los NPCs Todo eso puedes agarrarlo como ejemplos Como para crear tus propios mundos Tus propios reinos, tus propios continentes, etcétera ¿No? Totalmente Quinta edición, de hecho Se ha, ha, habla muy, eh, se ha hablado muy bien Sobre Quinta por eso mismo Por la versatilidad que te da a la hora de cambiar De, de setting, estoy, estoy de acuerdo eh, ¿Y vos pita también? Yo es que, honestamente, yo soy mucho de adaptar cosas que yo tengo en la cabeza para el sistema que sea. O sea, eh, por, por decirte, en Call of Cthulhu yo solamente he narrado un módulo, este, y eso fue en una mesa privada hace un montón de años, este, y de ahí en fuera todo lo que he puesto eh, en streaming sobre todo, este, son cosas que yo me saco así de la historia, me la saqué de la manga, y lo que voy a hacer es este básicamente adaptar las reglas del manual, pues sí, vamos a llamarle del manual, ya sea de, del que sea, o sea, del sistema que sea, este para que la narrativa, vamos a decir que camine, ¿no? O sea, es, es más bien adaptar las reglas al, al, a la narrativa o a la historia que yo estoy construyendo. Entonces, en ese sentido, yo siento, pero es, es una percepción a lo mejor muy personal, que cualquier sistema que tengas, puede usarse bien para hacer homebrewing. Entonces, eh, pues yo he hecho homebrewing, te digo, con Call of Cthulhu apenas este, estamos, por ejemplo, nosotros en, en Rerror estamos desarrollando un sistema que se llama Médula, este, que básicamente es para que hagas eso. O sea, no tiene hasta ahorita un... un vamos a poner como un tope de, de creatividad, vamos a llamarle de esa manera, para que tú... Digas, ah, bueno, pues es que este es el lore, me voy a ceñir a esto, me voy a enseñar a estas reglas, me voy a ceñir a este universo, sino es más bien, nosotros estamos dando las herramientas de, del sistema para que tú crees tus, pro pues sí, crees tus propias historias, tu, tu propia narrativa y solamente uses la, el sistema que te estamos dando, las mecánicas que te estamos dando, siempre y cuando te funcione dentro de tu propia historia. Entonces tú, tú sácate Ahora sí que todo, todas las inspiraciones que tengas De tu cabeza, peli, como ya bien decía está Aquí eh, el, el compañero De rota Camaleón, que ahorita se me fue el nombre Porque tengo, Dracon. soy muy mala Gracias, Dracon este, <risa> <risa> Perdón, soy muy mala con los nombres este, No te preocupes eh, o sea, es es, es, es, es, eso. O sea, de, de tú sácate inspiración de películas, series, libros, cómics, lo que tú quieras, y échalo a andar con, con el sistema, ¿no? Que para. Siento que más bien para eso están. O sea, para que tú seas lo los, más creativo que puedas. Exactamente, sí. Sería un sistema eh, como versátil, como si fuera, como decimos, el viejo GURPS algo así, digamos, que puede ir con cualquier tipo de setting o cualquier tipo de historia. La, no, la idea de. La idea, sí, o sea, la idea de médula es más bien que Le llamamos sistema de realidad fragmentada De supervivencia en realidad fra fragmentada, perdón Porque es básicamente tú eh, Vives en un mundo normal O esa es la idea del, del juego Tú vives en un mundo normal Pero de repente pasan cosas extrañas Que no te puedes explicar Eso es la, frag la, la realidad fragmentada Es algo eh, exterior o algo extraño Que pasa en tu eh, en tu mundo normal vamos a llamarle Ajá. entonces pues se, se, ahora sí que se puede usar para lo que quieras zombies este aliens eh, no sé todo lo que cosas. esté anclado en una en una realidad que se que cambia Ajá. de alguna manera entiendo, Ajá, entiendo. entonces más interesante por eso Sí, bueno en mi, en mi caso yo me he ido más por Dungeons and Dragons No porque no considere que hay otros sistemas Por ejemplo Fate se puede utilizar muy bien para hacer homebrew también claro. eh, sino eh, hasta um, Si más que nada Porque yo me estoy más familiarizado Con el mundo medieval eh, Me encanta todo esto que de tiene de más cosas eh, Y es el Señor de los Anillos Que justo estoy, estoy leyendo el libro Tengo, Ya me compré toda la colección Ahora sí Mira, eh, Eso me toca ahí una cosa que es mi corazón <risa> que voy a, voy a dejar de lado porque tengo que seguir entrevistándolo pero si no voy a estar dos horas hablando de ese los anillo. Ah, sí, eso <risa> Pero yo también, eh, con, todavía con lo que salió de Witcher, todo eso, obviamente estaba súper, súper metido en el mundo medieval y todas las ideas se fueron a ese, a ese lado, ¿no? Bueno, eso es, eso es muy interesante, eh, ambas cosas. Eh, anclar el homebrew a la hora de crear tu, tus propias, eh, tanto reglas como tu setting, como tus narrativas, eh, lo importante es saber qué tipo de historia uno quiere contar si quiere contar una, una historia donde hay una realidad que uno conoce que en algún momento cambia por alguna razón o directamente hay, eh, queremos contar una historia en un tipo de setting específico como puede ser eh, medieval o, o futurista o, eh, eso es un muy buen criterio para la hora de elegir en qué vamos a meter el homebrew y eso me lleva a, a, a pensar particularmente en el, en el world building en la... A la a la hora de crear este mundo, esta narrativa, este setting, este eh, marco para que tus jugadores eh, exploren o, o investiguen. Eh, y hablando de los jugadores, ¿cuánta participación le dan ustedes como directores a sus jugadores a la hora de, de modificar ese world building de Homebrew que hacen ustedes como masters, ¿no? Yo iba a decir que 50-50 al inicio Pero ahora que recuerdo una anécdota Voy a decir 80-20 Y yo haciendo 20 porque... <risa> Queríamos escuchar la anécdota Ahora tenés que contar la anécdota Vale eh, Se supone que era un pueblo de elfos Tenían que rescatar una princesa Que está secuestrada o Casada de manera eh, De manera no Voluntaria De manera como medieval Digamos algo así por normal, normal para eso lo por, medieval eso, eso fue porque eh, el personaje que era la, la reina digamos que era la legítima reina anteriormente eh, en, la, en una partida anterior se murió se cayó en un volcán Los accidentes entonces, que pasan. se supone que tenían que rescatarla tenían que rescatarla pero qué hicieron ellos la mataron, destrozaron el castillo y desestabilizaron todo lo, toda la política de ese reino Acabaron con toda la realeza en un solo momento Porque destrozaron todo el castillo Uff ¿Los jugadores hicieron eso? Los jugadores Y ahí, y ahí fue cuando te diste cuenta Que, que, que quizás tendrías que darles menos o más eh, No, lo dejé normal porque Yo puedo adaptarme a las decisiones que ellas hagan No importa que Tuve que cambiar toda la campaña Pero Eh... Se sintieron bien, se divirtieron su, Sus decisiones sí cambiaron Al mundo, ya no los perseguían Porque eran usuarios mágicos, porque en ese momento Los usuarios mágicos se habían perseguido eh, Sino que cambió porque <risa> Se habían bajado todo un reino, entonces Ya lo ya, ya, Sus consecuencias ya eran más Grandes todavía Y yo a diría Los <risa> lo llevaron al extremo, al, al concepto Bueno, sí, está bien, además, ¿eh? claro. es una forma de, de, de abordar el mundo, qué va a ser y, eh, y Pita a la hora de crear mundo ¿cómo, cómo, ¿cómo permitís a tus jugadores que metan input? yo estoy creando normalmente una eh, eh, pues ya sea un one shot o digo ahorita por ejemplo es la primera campaña que me he hecho ahorita con She's the Ancient, entonces yo estaba más acostumbrada a, perdón, más acostumbrada a hacer one shots o campañas cortas de cuatro sesiones por ejemplo eh, pero yo sí soy mucho de la idea de que es la, vamos a decir que el rol, y creo que esta es una idea que también tenemos muchos de re-roll, es el rol es una historia compartida, ¿no? o sea, es una historia que tanto tú como narrador construyes como también la construyen tus jugadores, porque si no tienes jugadores en la mesa, pues... Pues, ¿qué es lo que tienes? No tienes nada, ¿no? Y si la sí, mesa verdad. no tiene un narrador, pues también no funciona, ¿no? Entonces, una cosa no funciona sin la otra, es un 50-50, ¿no? Entonces, yo honestamente soy de la idea de que cuando... Digamos que yo tengo una idea, o sea, tengo una idea en la cabeza por decirte, no sé, va a ser una partida de Call of Cthulhu en los 40s. Y hasta ahí está mi idea, ¿no? Entonces, yo les comparto esta información a mis jugadores de, oigan, va a ser una partida de Call of Cthulhu en 1940, ¿Qué es lo que ustedes quisieran ver? O sea, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para con la narrativa que yo voy a manejar? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Quieren ver alienígenas? ¿Quieren ver balazos? ¿Quieren ver romance? ¿Quieren ver, este, no sé, algún tipo de monstruo que les, que, que les intrigue ver o algún tipo de deidad, ¿no? O sea, digo, hablando de este, este ejemplo hipotético de Kolo Kizulu, alguna deidad a la que se quieran enfrentar o este, a lo mejor algún alguna idea que tú te sacaste para tu personaje del background, que tú quieras que yo meta. Entonces, eso lo hacemos normalmente, por ejemplo, en una sesión cero. ¿no? Entonces, en la sesión cero salen todas esas ideas y yo ya las tomo para entonces empezar a construir la historia con base en lo que ellos me dieron. Entonces, yo ya tengo una idea, pero toda esa idea, lo que yo trato es de que gire alrededor de lo que ellos quieren o lo que ellos esperan encontrar en esta historia. Entonces, eh, por ejemplo, en, en el de Call of Cthulhu, que hice hace un buen rato, de, este, en 1940 en Mississippi, todas eh, las jugadoras aportaron una cosita, entonces yo ya las iba añadiendo como este bullet points en dentro de la narrativa para que ellas sintieran que incluso estaban siendo partícipes, no nada más de tomar decisiones dentro de la historia o dentro del camino que ellas estaban jugando, sino también que ellas fueron parte de construir todo el lore que se está manejando en esas sesiones. ¿no? Entonces, yo honestamente sí tomo muy, muy en cuenta lo que son las, las, eh, pues las opiniones o, o las expectativas de, la, de los jugadores en general, eh, porque a fin de cuentas, como narradora, yo lo que quiero es que ellos se diviertan. Yo tengo una historia, sí, pero a fin de cuentas, creo que lo, el objetivo principal como... Como storyteller o como narrador O como te quieras llamar Es que la gente con la que tú estás jugando Se divierta y se entretenga en lo que tú estás contando Entonces si tú ya los haces partícipes lo, Incluso los anclas más a que, a que pongan más atención A que participen más Entonces siento que, que eso De hacerlos partícipes en el world building te, A ti como narrador Incluso hasta te ayuda más De lo que te ayudaría si tú nada más haces la historia Y los dejas, órale, sean, ¿no? Jueguen entonces, yo sí lo tomo, yo creo que soy igual, <risa> este, es un 80-20 posiblemente, eh, ahí va. siendo el 20 obviamente yo, ¿no? Pero sí, por ahí va, igual. Es que al final los jugadores son los que van avanzando, van, ya sea, tú, por más que hayas querido, tal personaje te va a ayudar, terminan gritándole y terminan peleándose con el NPC y se van por el <risa> otro lado, Le dices, ok, no importa, él no importa, pero hay, ahora tienen que hablar con esa persona. ¿Cómo que lo mataron? No. O le empiezan este... a preguntar cosas random o sea al NPC Exacto, que debería solo venderle pasado, una poción. No ha pasado. <risa> empiezan a hablar de toda su vida y después yo... Eh, a... Venías por el misión, ¿no? Ah, sí, es cierto. <risa> y volviendo a que, lo, lo, lo, o sea, lo que planteamos de la sesión cero. Vieron que hay como una toda una... Eh... Una discusión grande, digamos, si está bien la sesión cero, si no está bien la sesión cero. Eh, uh -huh. Creo que estamos todos de acuerdo aquí que, que sí. O sea, sí, somos pro, pro sesión cero, digamos, que ayuda sí, sí, a setear sí, sí, las sí, expectativas, a, bueno. a setear lo que quieren jugar los personajes, los jugadores, perdón. Los... Y los velos, ¿no? También los velos y los límites, porque también eso claro. es una cosa que importa mucho. O sea, sí. tampoco puedes hacer una historia en la que tú digas, ah, pues voy a poner esto y a ver si les gusta. Y resulta que a lo mejor estás metiendo un tema que es un poco sensible sí. para alguno de los jugadores y se vuelve incómodo, ¿no? Mm. Entonces también la sesión cero no nada más te ayuda a, a, a sentar una base de tu narrativa, sino también para ver... Por ¿Con a qué huesos harás? Exacto, es, es, es eso, como decimos aquí en México, pero medirle el agua a los camotes también para eso te sirve, entonces. Yo, yo estoy completamente de acuerdo con la sesión cero, por favor háganlo siempre. No, me, me, me encantó esa frase, registrada en México, me encantó registrada en México. esa frase, me encantó. Para medirle el agua a los camotes, me parece increíble, de, de México, la, la voy a anotar también, ¿eh? de, México para, de México para el mundo, de nada. Ahí va, no, muy bien, muy bien. Eh, eso es en el caso particularmente de, de, del world building de, de, de inventar o crear esta narrativa Este setting, este, este lugar, este escenario Donde los jugadores van a interactuar eh, Pero bueno, como hablamos de re, recién esto De darles eh, soga o cuerda a los jugadores Para que eh, inventen o creen cuestiones del setting eh, ¿Se les ocurre alguna, algún momento Donde una decisión espontánea haya ...se haya convertido deliberadamente en canon. La que te acabo de comentar. Sí, por eso me acordé. Eh, y, y no solo de parte del jugador, de los jugadores, incluso de parte del, del, del, del narrador, del máster también. Eh, tuviste que tomar una decisión en el momento y, y ahora de repente todo el mundo quiere hablar de eso. En mi caso, es muy reciente. Porque hasta la fecha, creo que en el, en el ritmo que hicimos en el lunes, por ahí salió la espinita de saber qué pasó, como que todo mundo se le... O sea, se, le explotó el seso a todo el mundo, porque en el en el escenario de Curse of Strath, y también de, de She's the Ancient, digamos que siempre, y es una de las cosas que también te dicen mucho quien lo ha puesto y quien lo ha jugado, a Irina normalmente es un lastre. O sea, el personaje de Irina lo tienes que traer pegado 24-7... ...cuidándola de que no se la vayan a comer los hombres lobos, los vampiros... ...o lo que sea que te encuentres en Varovia, ¿no? Entonces, nosotros... Bueno, yo, este... ...se me ocurrió la idea de que dije... ...pues, si va a ser un lastre, preferiblemente que no lo sea... ...porque si no, voy a hacer lo mismo que hacen todos los DMs... ...de pues sí, ni modo, tienen que cargar con esta chava... ...pues, I'm so sorry, así es esto, ¿no? Entonces, el, el, el director narrativo, el productor y yo empezamos a pensar así como, Bueno, pues ¿cómo le hacemos para que esto no sea un, un peso de más dentro de la narrativa? Que no pese en las jugadoras Y pues dec decidimos matarla al final de la temporada Entonces, a Irina ya no existe O sea, Irina es un personaje que, según yo, a, a lo largo de toda la campaña Está presente, ¿no? Y ahorita ya no está Entonces, en el momento en el que lo narré dentro del stream Sí si fue así como de... Güey, también, o sea, como que, o sea, porque está muerta, no o sé sea, ¿qué, qué está pasando aquí, entonces, eh, pues sí, o sea, por, por ejemplo, esta Mena de, de Mazmorras ya había jugado el, el, el escenario, que, creo, de Curse of Strath, y yo me imagino que ella sí la de ver, como, como decimos aquí, la de haber tronado la tacha, por, porque es un personaje que, insisto, está muy presente, o sea, es un personaje claro, canon claro, claro. que se descanonizó dentro de esta <risa> jugada, ¿no? Entonces, este, en, en ese sentido, yo lo hice tanto para aligerarles el peso a las jugadoras de que no tienen que cargar con ella toda la campaña y para moverle un poquito también a la trama. O sea, es para, para, para hacer esto de homebrewing, ¿no? O sea, es, es cambiar un poquito cómo es la idea eh, principal del módulo o del setting para que se vuelva algo más... Personal, o para que se vuelva algo más personalizado, vamos a llamarlo. Entonces, en ese sentido, ese es el que yo me puedo acordar ahorita que sucedió, porque sí. O sea, te, te digo, hasta el ritmo de la vez pasada, alguien por ahí en chat preguntó así como de: Pues todas estamos de que no sabemos qué pa está pasando fue un cambio muy abrupto nos nos volteaste la tortilla de repente y, y nos subimos <risa> qué demonios estaba sucediendo y no sabemos ni qué va a pasar para la segunda temporada eso yo lo tomo muy a muy badge of honor no porque es algo sí, es un claro. efecto que yo lograba bueno más bien que quería lograr y se logró entonces este es es padre cuando haces ese, ese tipo de cosas cambios abruptos que se vuelven canon eh, Está, está muy chido yo, yo sí estoy a favor de, de ese tipo de, de cosas Narrativamente hablando Está muy bueno, claro ¿Y como jugadores les pasó? Eh... Mm, eh, eso mismo, digamos de, te, pregunta, de que alguna decisión Cambie todo No, no de parte del narrador particularmente Pero si o, o de ustedes O de sus compañeros de mesa um... Si mal no me acuerdo, creo, creo que eh, nosotros est estuvimos jugando eh, el año pasado una campaña que se llamaba Las cenizas de Gastia y eh, el narrador tenía preparado alguna otra cosa que hasta el final nos dijo que iba a hacer y a uno de los jugadores se le ocurrió, eh, no voy a decir quién porque seguramente ahí está en el chat y vas a ver quién es, se le ocurrió lanzar una flecha a un guardia entonces, esta, o sea, era un escenario donde teníamos que pasar todos desapercibidos para salvar la situación, y a este personaje así con, le voy a tirar una flecha y todos así en cámara de dental de no lo hagas, y fue, un, fue un desmadre pero así bonito, o sea, todo, todo fue un caos y después de eso, pues el narrador hacía pues sí, lo voy, a te voy a tener que, que cambiarlo en, en torno a eso porque no me, lo o sea, no me lo veía venir. Entonces es algo que, que de definitivamente no era lo que yo esperaba que hicieran. Entonces digo, bueno, y bueno pues nosotros estamos jugando, así es esto. A veces sucede, <risa> ni modo, te tocó a ti. Así que pues sí, sí. dale, a ver qué es lo que sacas ahora. Pero es de la Esos que son que los momentos acordaba. que te ponen a prueba ahí como narrador. No te, Draco, ¿te, sí, sí. ¿te recordás algún momento también? Que te haya pasado así? A ver, la última vez que jugué como, o sea, como jugador, no como DM, fue este... Ah, se me fue la fecha, viernes, con Concilio del Sur. De ahí, hace dos años que no he jugado de, de jugador, fui full DM, eterno DM. Pero recuerdo que una vez sí estaba jugando con un grupo y era un bárbaro. Eh, se supone que debíamos estar tranquilos en el tren que nos está llevando a una ciudad, no sé por qué rayos se me ocurre subir Y empiezo a... Y me dice que hay un enemigo cerca por ahí Empiezo a tratar de romper un vagón Al final la gente salió eh, Terminé cayéndome del, del tren de resto para salvarme Tuvo que saltar del tren Y después vimos como el tren se alejaba Y dijimos, sabes que estamos a como dos días todavía de la ciudad, ¿verdad? Y yo, todo destrozado Pero se murió aquí tengo el enemigo, aquí tengo el enemigo eh, eras un bárbaro No, era muy inteligente ah, Los bárbaros me, me parece que son, eh, generan infinito, eh, ah, sí. infinito rol no. Parece mentira, pero es increíble las cosas que se pueden hacer con un personaje con poca inteligencia Con poco, poca sabiduría, es increíble, increíble parecen incluso más divertidos que, que otros personajes que tienen cierta complejidad mental mayor, digamos. Y, y aunque la tengan, o sea, aunque tengas un chorro de, de ¿cómo se llama?, de sabiduría o de inteligencia, luego se te van las cabras al monte y haces cada estupidez. <risa> a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado porque a veces... Otra expresión guardada. So, otra expresión. Sí, sí. Todas mis expresiones excelente, son para ustedes. Excelente. De México para el mundo, ¿por qué no? Este, pero a mí me ha pasado que luego yo confundo mucho las clases... O confundo mucho cómo llevar un personaje de tal o cual manera. O sea, yo soy... Yo soy como, como una persona así, un, un errante. O sea, no sé qué estoy haciendo y yo espero estarlo haciendo bien. Entonces... A mí luego me ha pasado que me dice, pues es que tú eres tal personaje, ¿por qué no estás actuando como tal personaje? Y yo pues no lo sé, o sea, no lo sé. me salió de aquí, o sea, me salió de repente, ¿qué quieres que haga? Perdóname, pero así así, así me pasa. Entonces, aunque tengas, te digo, mucha inteligencia, puedes hacer cosas súper estúpidas, aunque tengas un montón de carisma, puedes ser la persona más borde en, el, en, el, en la mesa. Entonces, no, ahora sí que no creo que no influye tanto en cómo esté tu hoja, Sino que tanto entiendas al personaje que tanto te entiendas tú como jugador Porque te digo, sí, puedes hacer un, una cagazón Pero épica sí. <risa> <risa> eh, y, y realmente son las mejores experiencias esas, Al final cuando aparecen esas, eh, esas problemáticas Yo nomás te digo que en el último stream Era un stream de bardos ¿Cuál fue el bardos? problema? Sí, todos eran Uf. bardos ¿Cuál fue el, el, el <risa> giro argumental? o ¿Cuál fue el plot twist? Estos bardos tenían personalidad de pícaro, robaban ah, todo lo que ah, se moviera en bueno. la taberna, sus, con todas sus magias, okay, de, Le hace trampa al tabernero, gana dinero, después tocan, la, tocan el, al, <risa> a lo que es este, la taberna, roba más dinero, llegan otra vez, más dinero, más dinero, más dinero, y, yo, y todo. Y bueno, madre, a veces wey, la vida es aventurero costosa, es costosa sí, y pues, hay que conseguirlo como se pueda. <risa> Suena, suena muy divertida esa parte, realmente. ¿eh? La, la cosa sí, es divertirse, bueno. sea como sea, creo yo. No, sí, sí, sí. sí, sí. No, fue, muy genial. fue muy genial, la verdad. Me divertí mucho, mucho, mucho ahí. Y hablando eh, en esta vez, no tanto sobre, sobre el setting, eh, sobre, sobre la cuestión más narrativa, más de world building, uh -huh. hablamos de un poco más de la parte de, de, del homebrewing, pero de sistemas y de mecánicas. Por ejemplo pensar eh, cuál es el principal motivo que uno tiene para realmente reescribir una regla o para eh, modificar una, una mecánica eh, o, o inventar algo por ejemplo que es una criatura con sus diferentes mecánicas sus diferentes stats o estructuras eh, o un ítem especial que, que cubre una, una necesidad eh, o, o directamente un encounter, una pelea, un como es un acertijo que tiene que resolver. Eh, uh, ¿Cuál es el amigo, motivo principal que les parece que nos lleva a nosotros como Masters a hacer eso? En mi caso se me ocurren tres, tres motivos. Okay. El primero es el trasfondo de un jugador que te puede pedir: Me gusta tal, tal, tal arma, pero me gustaría que haga tal cosa. Tú, ok, no existe algo así, pero podemos trabajarlo. También no que, que esté balanceado. O sea, la primera, algo que te requiera un jugador para su personaje que no, que no está contemplado en el sistema. Exacto, exacto. Ya Bien. sea, no, no sé, un, un, un escudo que le hace fuego, cosas así, ¿no? Que obviamente no va a ser un fuego, no va a ser un fireball, pero algo de fuego que tenga. El segundo, el que yo más utilizo, es cuando tú quieres contar, digamos, en mi campaña era como un... Eh, ah, sandbox. Iba aumentando, iba pasando un montón de historias, depende en qué lugar entre. Y eh, afortunadamente Dianti tiene algunas reglas como adicionales. Entonces esta regla de la cordura que no está contemplada así, podemos utilizarlo para este, para este, para esta aventura. Que si bien no está dentro del manual, se puede mo como modificar un poco. Y el tesoro se me acaba de olvidar. <risa> se me fue no importa no importa ya volverá, cállalo, ya volverá. Cállalo, sí, son, cállalo, son muy son muy buenas eh, son muy buenas eh, muy buenos motivos ay, yo, yo mi memoria yo memoria cuál era eh, continúa y todo lo voy a recordar sí ya va a volver no te preocupes eh, yo la verdad que no te puedo decir nada porque mi memoria es una, una catástrofe mi capacidad de recordar las cosas así que tranquilo tomate tu tiempo eh, pita si te ocurre a vos alguna razón de, de por qué uno reescribe o escribe o inventa cuestiones mecánicas yo lo he hecho cuando la historia lo necesita O también como dice Dragon Cuando un personaje a lo mejor requiere algo que no está hecho ya O sea, lo personalizas si no pasa nada O sea, de todas maneras tomas a lo mejor ciertos elementos de las reglas Que están como base para eh, crear algo, ¿no? Es crear algo nuevo para ese personaje si lo necesita mucho O sea, pues porque también siento que mucho tiene que ver con Si es muy necesario O sea, si, si realmente es, es algo que pueda hacer caminar la narrativa o sea que no nada más está porque sí entonces vale la pena eh, construir algo nuevo pero si no es como de pues ahí está lo que, ahí está lo que hay mejor busca algo de lo que ya hay en vez de, en vez de buscar hacer algo completamente nuevo que pues no tiene ningún objeto ¿no? pero este, si te lo pide el setting, si te lo pide la narrativa pues hazlo, por ejemplo yo en, en She's the Ancient no soy mucho de ir así como con las reglas a rajatabla como debe de ser eh, soy más de que si a lo mejor la, la, el personaje está haciendo algún tipo de movimiento Que este, en el momento a lo mejor la regla no la tenemos tal cual en la cabeza O no nos acordamos cómo funciona O está muy ambigua Entonces en ese, en ese momento yo les digo Ok, vamos a hacer esto O sea, vamos a moldearlo a lo que tú estás haciendo Para que funcione dentro de la narrativa Vamos a olvidarnos de cómo funciona la regla por este momento porque te lo estoy dando por la narrativa, porque lo estás haciendo muy bien, le estás echando ganas, estás haciendo una muy buena interpretación, entonces yo creo que vale la pena olvidarse por este momento de la regla eh, per se como es y tomarla, hacerla como que más, eh, amoldarla a la acción que estás haciendo, en vez de yo ir a buscar, es que la regla dice que tal y tal y tal y tal y tal, no lo puedes hacer. Porque sino, siento que incluso si tú te, si te ciñes demasiado a las reglas, tanto de D&D como de Call of Cthulhu, como de todo el manual que tú gustes y mandes, incluso hasta se vuelve eh, frío, o sea, se, fue, se vuelve atro, atropellado y se vuelve lento porque es estar mucho buscando esa mecánica, cua, cómo funciona, cómo es, entonces es mejor amoldar la regla a lo que está pasando para dejar que la narrativa siga fluyendo, para dejar que la historia siga caminando, a estarte parando a ver cómo funciona. Entonces, si, si tu narrativa lo requiere, tu personaje lo requiere y la, el, el momento se digamos que se da para eso, yo creo que es, es, es muy válido crear cosas nuevas, no, no ceñirse tal cual a lo que está en el manual que por algo está claro que sí Pero también los manuales están para que tú los Muevas a favor tuyo Como narrador y también en favor del De los jugadores Yo sí lo he hecho definitivamente un chorro de veces Incluso creo que el de Clo Call Zulu Viene con varias reglas que te incluso te dice el manual, si esta regla no se Amolda a lo que tú estás narrando Quítala Quítala, olvídate de ella Mejor tú sigue con tu narrativa, sigue narrando lo que tengas que narrar Ni te preocupes por ella Y hay varios eh, eh, manuales que vienen como con ese little warning ¿no? O sea, con esa pequeña notita al final de, Oye, de recordemos la Recordemos ¿no? que esto es una guía Exacto, o sea, exacto <risa> una recordemos guía. que esto es una guía No es que lo tengas que jugar así tal cual como es Porque si no, ¿qué chiste tendría? ¿no? O sea, como claro. que si ya eres una persona lo suficientemente creativa Y estás aquí para contar historias ¿Para qué te voy a estar poniendo el pie con reglas que pues no vale la pena que te estés parando? ¿no? Entonces, yo siento que es muy válido. es Yo lo aplaudo si lo hacen y si lo hacen bien también. O sea, porque yo, por ejemplo, Chuck, que es mi narrador de cabecera, hace mucho eso y lo hace muy bien. Ahorita estamos jugando una, una campaña de, de piratas y él tiene muchas reglitas homebrew. Que tienen que ver como, por ejemplo, la, la vida de los piratas en el, en el, en el barco, ¿no? O sea, ¿qué que eran las supersticiones que tenían y cómo influyen en, dentro de la narrativa? Y eso es algo que no tiene Johnson Dragons, el güey se lo sacó de la manga. Y, y, claro. y, y funciona muy bien cuando tú lo tomas y lo metes dentro de la narrativa porque le das un twist. O sea, no es lo de siempre, le, le das un, un cambio fresco, ¿no? Dentro de todo, entonces... Yo, incluso yo lo tomé eso como ejemplo para muchas otras cosas que yo he hecho después. Entonces, yo siento que es muy válido, está muy bien. Y, y háganlo, porque sí, a veces, a veces hace falta eso, como que ser un poco creativo. Generar un poco más de cosas diferentes. Bueno, también hay que tener en cuenta que eh, todo lo que es homebrew, todo lo que es uno hace desde cero, o modificar reglas, o modificar eh, mundos, es una cuestión, es tiempo, es trabajo, es esfuerzo. Entonces, sí. eh... Entiendo también eh, utilizarlo Cuando realmente es una buena idea Cuando realmente el jugador Bueno, como decía Drake al principio Cuando el jugador O como también lo decías vos, Pita Eh cuando el jugador lo requiere, la narrativa lo requiere o, la, o el jugador simplemente tiene una idea que es muy interesante y, y uno, lo que nos pasa siempre, que nos pasa seguido, como narradores decimos pero yo quiero que esto lo haga, <ríe> es muy divertido, yo quiero que lo haga, no, no me importa si el libro. Aparte de que ¿no? se les ve como mega emocionados cuando te cuentan, oye me gustaría tal ítem, esto, de esto y otro, claro. y en tu mente dices, cómo rayos la voy a implementar, pero está tan feliz que nadie puede decir que no. <ríe> Sería contraproducente, claro. Es es como well. vato, hazlo, hazlo. ¿Sabes qué? Es más, sácate tú la regla, hazla tú, me la das y ya con eso ya la armamos. Tú no te preocupes, tú toma. No toma tu la Ajá, sí. un, un caso que me, un amigo quería construir una especie de Omnitrix de criaturas y dijo, "¿Cómo funciona mucho de? Pues tener las reglas del druida, puede ser sí, sí, claro. Seguro. Muy bueno. Ah, ya recordé la tercera, que era de, de acerca de las criaturas. Que uh -huh. digamos, eh, tal momento requieres, ya sea, quieres una campaña one shot de vampiros, pero obviamente el vampiro es muy fuerte para un nivel 2. Entonces hay que modificarlo sus estadísticas. O alguna criatura de la cultura eh, popular. Claro que eh, vale. quieres agarrarlo. O sea, no sé, por ejemplo, el Goatman, que el hombre cabra, que en algunos lugares está. Y no existe. Hay algunos homebrew ya hechos, entonces puedes implementarlo O agarrar y modificar las estadísticas de una criatura para que se adapte que existe y, para... total ellos, ellos pueden vivir la, la aventura sin la necesidad de estar pasándose como otro año Subiendo de nivel a sus personajes Y algo que veo muy, muy, muy común, creo que los narradores latinoamericanos Somos muy fans de meter cuestiones de leyendas en nuestras partidas sí. eh, Tenemos el caso de la llorona que apareció en nuestra partida de vampiro también es que, es que tenemos mucho folclore. o sea, yo siento que, que también esa es una cosa que se nos ha estado pasando mucho, o sea, yo entiendo que está muy padre hacer eh, eh, escenarios medievales con monstruos medievales de este, Europa, pero aquí tenemos un chorro de cosas, o sea, tenemos muchísimas cosas, el, el, ¿cómo? hay uno en Venezuela que es el, el Silbón, creo, no ah, es un terrible. personaje tan bueno para una para una eh, partida de terror, de folclore venezolano estaría muy padre, entonces... También esa es una cosa que creo que tenemos que explotar más O sea, como latinoamericanos Realmente. Tomar nuestra cultura y hacer algo homebrew Porque es muy chido o sea Yo, yo lo hice un, en una ocasión, también en Reroll Para una sesión de Kids on Bikes Y justo usé el personaje de La Llorona Que no viene obviamente en el, en el, en el setting. No, bueno, no, no viene en el setting Porque es algo, muy, es algo muy, muy de México, muy de Latinoamérica ¿no? Entonces yo lo tomé y lo empecé a meter dentro del juego y es, es, son cosas que aparte, como latinoamericano, te sientes identificado. Entonces, claro, es más personal. Entonces, es, es, es más cercano a ti. O sea, no es como de, ah, bueno, pues sí, una sirena, ¿no? Las sirenas en Noruega, pues qué padre, ¿no? Nunca he visto una, aquí jamás van a ver, porque, pues México o, o Latinoamérica, no lo sé. Este... En Latinoamérica tenemos cosas incluso más interesantes que las sirenas esas. Exacto. ¡Aburridas! Sí, es, donde vivo, es que es de, supuestamente, eh, había una sirena donde vivo. Ahí va. Bueno. Interesante. Sí. Obviamente era o sea, fake, pero la leyenda estaba ahí. <risa> Joder, ahí va, pero sí, o sea, ese es, es, es tipo de folclore latinoamérica y folclore de todos lados, ¿no? Pero digo, hablando de Latinoamérica, da mucho, mucho para hacer homebrew. Y por algo creo que también existe este sistema de Nahual. Que ah, es sí, este. Sí, sí, sí. Sí, está, sí, sí, sí. está está hecho con en base, con base. Bueno, está hecho alrededor de esta Basado este folclor mexicano, ajá, este de Edgar Clement, ¿no? Entonces, digo, ya es siento que también es, es, es hora también de ir adaptando estas cosas con home, eh, homebrew, hacerlas con hombrewando. Sí, si sí, vamos a jugar con todos los términos. Sí, sí está, nos, eh, nos apropiamos eh, de todos los términos, ya está, no nos importa nada. Eh, a ver. Este, para pues, cualquier sistema, o sea, lo puedes usar para colo Cus Para colocus solo puedes usarte un monstruo prehispánico para D&D. También te puedes eh, sacar en inspiración de algún dios prehispánico para meterlo dentro. O sea, hay tanto que yo no entiendo por qué no lo hacemos más seguido, la verdad. Es verdad, deberíamos hacerlo mucho más. Estoy completamente de acuerdo. Y me gusta que, que, que, que aparezca ese tema en, en, en esta mesa de discusión donde... Nada, somos todos narradores de Latinoamérica, al final del día... Eh, o está bueno eh, impulsar incluso ese tipo de, de, de actividad. Eh, que, a, aprovechar este paréntesis. Eh, gracias a gente de Broadcastle por el raid que nos hicieron, eh, a los subs y todo. Que yo por ahí me sigo, sigo charlando y, me, y, no le, y no le doy bolilla. Eh, pero bueno, la verdad que el tema es muy interesante, así que no me, no me pueden culpar. <risa> Vamos a seguir con el tema este del homebrew, eh, que es algo que dijo Drake en el principio, que yo lo, lo, había, eh, lo había pensado para que lo charlemos también. Eh, de que he hecho que no habías dirigido nunca aventuras oficiales. Ah, o ya, muy, poquito. muy poquito. Muy poquito. Yo, la verdad, que mi experiencia con aventuras oficiales es muy Muy escasa también. Eh, si viene dirigido algunas de, de, de Vampiro 20 Aniversario, eh, de Leyenda de los Cinco Anillos. Pero realmente al final eh, siempre mis partidas terminan siendo en su mayoría inventadas. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia les encuentran a? a tanto a dirigir una oficial como una exclusivamente homebrew. A ver, nuevamente tengo tres puntos. Ahí va. Eh, primero, cuando es este, oficial. Segundo, cuando es mesa privada. El tercero, y aquí estamos aquí, en streaming. El primero, cuando es una mesa oficial, o digo una partida oficial, hay que leerse muchas veces en el tema del lore. Porque, por ejemplo... el la Costa de la Espada o Strat Si quieres conocer y adaptar Algunos sucesos que puedan pasar con tus jugadores Tienes que conocer el lore Digamos, ingresas a tal lugar claro. Es la primera vez, no aparece en, en el manual Pero en, lo, en otros libros del lore sí sale, o tal personaje No sé qué hizo, entonces hay que investigar Qué cosas ha habido anteriormente Para mí eso es cansado Porque no es. Lo único, A ver, los únicos lores que yo conozco Son Señor de los Anillos y Star Wars, al 100% pero leerme para dirigir una pero partida... no es poco de decir, eh. <risa> bueno ya son 25 años que sigo Star Wars así que <risa> eh, pero leerme todo un lore para dirigir una sola mesa eh, es cansado en cambio por esto les ha dado el segundo punto es el lado homebrew cuando es tu propia campaña cuando es tu propio mundo eh, ya sea que lo puedes adaptar a la marcha ya sea por algo que hicieron tus jugadores o porque tú conoces muy bien lo que va a pasar en este mundo. Entonces ya te sientes mucho más tranquilo, más confiado de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Digamos, mato tal personaje en, el, en la campaña oficial. Como, como decía aquí, este, Pita. Más adelante era como de... Ah, wey, era de bien. ¿Y, ¿Y ahora qué hago? <ríe> Exacto. <ríe> ¿Ahora qué hago? Eh, se supone que tenía que hacer tal cosa. En cambio, cuando es homebrew, es de, uh, ok, le meto a cualquier otra persona, el primo, hermano, cuñado, no importa del, del fallecido. Y eh, ya, que se llama igual, tuvieron, no sé, eran gemelos incluso, no importa. Eh, pero ya lo puedes introducir normal. Y cuando es el, tem el tercer tema de streamings. Eh, Eso me interesa mucho, que... la, la diferencia entre oficial y homebrew en stream, es un punto muy interesante. Ok, cuando se trata de lo que... O en mi caso, en mi experiencia, cuando hace streaming Ya sea una, una campaña... Ah, oh, un gatito <ríe> Perdón Ah, sí, está por acá, pueden aparecer sí. los tres dando vueltas <ríe> eh, Ya, cuando es streaming Porque también está el hecho de que eh, Es... El público es un jugador más Vamos a llamarlo así, porque también tiene que entretenerse Tiene que llamar la atención, entonces No es como que te puedas pasar Media hora intentando crear un personaje De la nada entonces te tienes que tener tu backup también algunas cosillas claro. que puedan pasar algunos lugares, entonces cuando es homebrew, tú puedes ok, por aquí hay ciertas cosas y cuando no es lo, lo, lo malo de homebrew en esta parte es que cuando es creación tuya es más trabajo, crear nuevos lugares claro. pero cuando es una campaña oficial a veces, digo a veces porque a veces no te viene con algunos mapas ya hechos no como por ejemplo la minas ver que te un montón de misiones Claro, te da como una especie de, de, de punto uh -huh. de partida. Quizás vas a hacer hombre un poquito, pero ya te da algo resuelto, digamos. Exacto, exacto. Eso podemos decir que es lo bueno que tiene, digamos. Uh -huh. Siendo lo caso, malo, uh -huh. la, la limitación. La limitación también, exacto. Pero en el caso de los streamings, como digo, eh, hay que hacerlo más rápido, eh, hay que improvisar un poco más rápido también y estar mucho a la marcha, y estar cuidando algunos detalles para que no se creen como... Uh, ¿Cómo se llama esta cosa? Ah... Eh, plot holes agujeros uh, de guión. Sí, sí, sí. Ajá, sí. uh -huh. entonces... Hay, cosa que, que hay que evitar, a toda costa, porque los jugadores no tienen piedad. Y en no, el streaming, no menos todavía. Sí. Vos Pita, ¿qué opinas sobre esto de, de, de la diferencia entre Oficial y, y, y Homebrew en cuanto a aventuras? Yo tengo una visión muy particular porque yo he hecho muy, po o sea, he hecho muy poco de Oficial porque lo único que he, digamos, que he llevado tal cual así con un módulo son dos cosas. Una, la partida que ya mencioné de Call of Cthulhu, la primera que hice en toda mi existencia, eh, y eh, llevé la, eh, la historia bueno la aventura de, de Deadman Stump que es una de las más populares que tiene Call of Zulu y bueno ahora más recientemente el de el de She's the Engine yo lo que creo es que incluso como bien pasa con los manuales también el setting es una guía un poco más estructurada que un libro Porque el libro puedes tomar todo lo que tú quieras Para echarle a tu costalito de tu historia Y hacer lo que quieras El setting pues sí te está contando Una historia de qué pasa de A a Z Pasando por todas las letras no Pero eh, Yo soy de la idea de que Incluso esas historias ya creadas O ya eh, hechas o, o prediseñadas Tienen huecos legales y tienen huecos de narrativa que tú como narrador puedes usar para meter otras cosas. Entonces hasta cierto punto un módulo no es tanto así como, como a rajatabla algo que, tienes, te, que tengas que llevar tal cual como es. O sea, la historia así como te la viene en el libro, no, porque a fin de cuentas también tienes oportunidad de tú ponerle algo de tu propia inventiva, ¿no? O cambiar vale. cosas, si, si se da, ¿no? Entonces... Yo lo he hecho en las dos ocasiones que, que, que he tenido, por, ya sea por decisiones de los jugadores o porque a lo mejor veo que hay una cosa que no funciona dentro del setting, yo la quito y, la, y meto otra cosa completamente diferente que siga dentro de la misma historia, o sea que funcione para que la, para llegar de, de, de a, a a Z, pero claro. claro que sí. la estructura se mantenga, pero no, Ajá. perfecto. Entiendo, Exactamente. Entiendo. Entonces, por ejemplo, lo de Irina, pues ya la matamos y, de, pero de todas maneras hay una, hay un anclaje. Tomamos lo importante de Irina para me, seguirlo teniendo presente en el juego. Claro, pensar qué y... papel tiene que cumplir, que en la Exactamente. historia. Exactamente. Ajá. Entonces, hasta cierto punto se cambia, pero, pero no, porque sigue siendo el, el, el, el mismo curso, el mismo, la misma historia. Solamente se cambió un poquito para hacerlo, como dije, ya más fresco, ¿no? Eh, en el caso también mismo de, de She's the Ancient Hay una parte que es, eh, son hags Que tienen una eh, Tienda de pies Que hacen con gente Me, encanta. Me encantó que es, es, es, un, es, un, es un episodio <risa> bastante creepy Dentro de todo Pero nosotros yo diría, decidimos cambiarlo yo diría que de sí, decimos, creepy. decimos cambiarlo y hacerlo más creepy Porque en nuestro caso No fue una tienda de pasteles Fue una curtiduría entonces las antes ah, de hacer peor carteles, todavía hacían, hacían eh, armaduras, bolsos, este, todo lo que Carteras. se puede hacer con piel. Ajá, ah, bueno. con piel humana. Entonces, yo sería cliente. Yo sería cliente. Conmigable. Ah, pues ahí también esta amena se hizo cliente, estuvo a punto de llevarse la armadura. Si no fuera porque sus compañeras <risa> le dijeron, amiga, date cuenta que es una persona lo que llevas puesto, pero ok Este Pero o sea, son, son, son de esas tipos son de esas tipos de cosas. Que dentro del setting tú puedes cambiar darle un sabor diferente sin cambiar lo, lo efectivo de la historia o lo que claro. vale la pena de la historia ¿no? entonces yo soy de esa idea de, de, de no te guíes por el, el, el setting como está o sea no, no necesariamente lo tienes que llevar al pie de la letra métele también de tu de tu inventiva porque a fin de cuentas como dije o sea hay hay loopholes o sea hay, hay muchas lagunas narrativas que si tú no las llenas el jugador no, no lo pasen a cuenta. nadie. Exacto, claro. y el jugador se da cuenta, y, y si sí. tú no lo dominas, se te va a ver en la cara del... Uh, uh, uh, ¿Y ahora qué momento. hago? ¿Ahora qué hago? Porque no tenía esto planeado. Entonces, es mucho también de hacer eso, de, de lo decían Kidek que también mucho tiene que ver con el, el railroading y, este, y en la improvisación, ¿no? O sea, el railroading es llevas tu historia valiéndote queso y ves cómo le haces para que tus jugadores se sigan metiendo de la historia en la historia perdón, o que sigan un camino que tú les estás eh, eh, trazando, ¿no? Está bien hacerlo siempre y cuando no sea eh, forzado o que no claro. haga que los jugadores sienten que no están jugando, sino que los estás nada más arreando, ¿no? Y la improvisación es, como decían Choc y Kidek, porque si no, aquí me matan si no digo quiénes son exactamente... Exacto. Está bien. la improvisación también y esto que tiene que ver también con el, el world building y el homebrewing es el exceso de información si tú manejas tu historia y qué es lo que tienes para ofrecerle al jugador en todos los puntos existentes incluso dentro de una sesión no hay manera de que ...te ves en ese momento de... ...ay, es que el manual no lo dice... ...es que el setting no me dice esto... es que Pero el el, no, ...reducís no esa duda, esa... reducís esa... ...exactamente, o sea, ya tú tienes ahí... ...un extra... que de, de decir, ok, aquí está el, el, el hueco... ...que no está en el setting... ...lo voy a llenar con... ...opción A, B y C... ...y dependiendo de lo que el jugador decida... ...les doy opción A, opción B... ...u opción C, y entonces... ...ya no es necesario... ...que te preocupes por... Llevar el setting tal cual como es Porque también sí, tú todo le estás más, haciendo de... Más orgánico, más interactivo Exactamente. Algo que me, me gustó que dijiste que Dijiste la palabra módulo Y que la palabra módulo es eso mismo Es un módulo, es una parte Debería Ajá. poder funcionar como eh, Un capítulo, si querés Esto, esto oficial que claro. introdujiste Lo deberías poder adaptar para que sea una parte De tu historia, ¿no? Eh. En ese aspecto, ahí sí eh, mmm, No digo que esté mal, obviamente Me encanta eso, sino choca conmigo Porque yo estoy bien, ¿cómo decirlo? Lore Ruler Me apego mucho a lo que es el lore Sí o sí, entonces Ahí es por eso lo que yo choco También con las campañas oficiales Porque sé que si tal persona No está de acuerdo en lore Digamos, me siento raro Cuando hago una pan campaña de Star Wars A veces me es difícil encajar algo porque como me conozco todo el lore es como, voy a hacer... El... Ah, no se puede por esto. pero eh, Ah, no, no se puede porque tal personaje no está. Voy a... Ah, no se puede porque... Ya todo se y hay cosas así. Y es entendible, cuando uno ya tiene está parado cier... dentro de cierta... Eh, o está empapado, digamos, del lore de cierta manera, ya es muy difícil de volver de eso. Pero tampoco es necesario irse. Eh, Podés... No. Eh, dirigir tu setting favorito con todo el... Eh, como nos gusta llamarlo... Lore heavy <ríe> Con mucho lore, muchas cosas muy minuciosa, O podés tomarlo de una forma mucho más relajada También eh, Pero si te cuesta hacerlo porque está en el mismo lore Que, que te gusta respetar Directamente Si lo querés hacer vas a otro lore y ya está digamos, no. Eh, al final de, de, de todo Es nuestra, nuestra historia, nuestra mesa, nuestra partida eh, Lo más Justamente importante Creo eso, que es a los el jugadores problema, ¿no? ¿no? Justamente por eso que inicié siendo homebrews y no metiéndome en el lore Directamente Claro, se te hacía, se te hacía en más sí, sí, mucho más sencillo crear mi propio mundo Mis propias historias Y ignorar cualquier lore O sin lore, el lore que yo mismo he creado no Está bien Y te, te encontrás, esto me lleva a una pregunta interesante Para los dos, que son los dos creadores de Homebrew no eh, ¿te, ¿Se ven Seguido O rara vez eh, Cambiando su, su propio mundo O su propio setting O su propio Homebrew Para, para una cuestión narrativa que sucedió o sea, no digo cambiar algo que ya esté establecido, sino cambiar algo que tenían pensado y de repente... No, ahora vamos a ir para otro lado completamente porque pasó esto que es demasiado interesante. Sí, me ha pasado dos veces. Eh, primero, donde me bajaron la sociedad de todo ese reino. No fue la única vez, pero sí muchas veces han habido cambios... Ya sea que tuve que introducir un nuevo villano ya para que sea más interesante o porque ya lo habían mat mataron a alguien sin querer, tuve que crear un personaje nuevo. Y eh, en una aventura en stream mataron a un personaje que se supone que no debía morir para ser un villano más adelante. Eso hizo que yo creara otro enemigo. Pero lo bueno es que eso generó una idea de que no sea solo era solo uno, sino era parte de todo un grupo, de un digamos un mini clan, y ahora tiene más enemigos que hacer. Cada uno desciende y el Lore se expandió mucho más con eso. Ya está bueno, te dio, te dio el pie para generar mucho más. Sí, mucho, mucho, muchísimo más la verdad. La verdad va, muy interesante. ¿Pita? A mí ¿Te me, ha, me ha pasado muy pocas veces. Porque siento que como que los jugadores como que agarran mucho la onda para dónde ir. Me han tocado muy pocos murder hobos o, o los que de plano son así como I am the lonely wolf, yo me voy a ir por otro lado. Me pasa muy, muy, muy poco realmente. Eh, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, en, en la partida de Kids on Bikes, que fue un two-shot, este una jugadora de plano me dijo como... Dos, tres días antes de que, de que iniciáramos la primera partida, bueno, la primera sesión Me dijo, ¿sabes qué? No voy a poder estar para la segunda Y yo así como, ¿cómo que no me vas a poder? No, es que me acaba de salir algo este, y no voy a poder, o sea, voy a poder participar en la primera Pero para la segunda ya no cuentes conmigo, no, no la llego La o sea, no adultez llego. es el peor enemigo del rol, muchas veces Sí, sí, es, es, sí. Es, no sé en qué momento cuando éramos niños decíamos, ¡ay, quiero ser adulto! no sé en qué estábamos pensando no sabíamos ¿Qué, yo estábamos? qué estábamos no sabíamos exacto no sabíamos lo que teníamos este eh, el punto es que me dijo eso y, y sí me descolocó porque yo ya tenía como que toda una forma planeada para que se dieran los eventos no entonces lo que hice al final fue eh, pues usar digamos que su salida de la sesión de la primera sesión como anclaje para los jugadores que seguían en la mesa. Entonces, ella iba a estar una sesión, al final muere, eh, y su espíritu sigue, y se lo lleva a la llorona. Entonces, los compañeros ven eso, o sea, sus compañeros, sus amigos ven eso, y, de, y, y toman la, de, la, la decisión de ir por el alma de esta, de esta niña, o sea, porque... Fue como de, ay, bueno, se la llevó, pero ahí sigue. Entonces, puede que todavía la podam podamos recuperar. Y es algo que yo no tenía pensado en la bueno, en este two-shot, pero ni por acá. O sea, era de, va, ah, pues todos van a hacer esta, esta aventura y van a descubrir cosas del folclore. Sí, y de no repente sé tenías, tenías el pie para una campaña entera. Exacto. Entonces, pues, digo, ok, <risa> vamos a usarlo. Vamos a usarlo a beneficio de la narrativa. Esperemos que funcione. Y, pues, o sea, funcionó súper bien. Todos los demás jugadores a la segunda sesión estuvieron muy comprometidos con esta idea de vamos a hacer todo, vamos a pasar por todas estas cosas, todos estos obje bueno objetivos y, y este, obstáculos que nos estás poniendo por el bien de nuestra amiga. O sea, ya no fue como por hay cosas creepy y uy, fantasmas, sino porque ya tenían un objetivo eh, puesto, claro, o sea, ya tenían, ya tenían es esa idea de vamos a ser los héroes que van a traer a, a la amiga de regreso de la muerte, ¿no? Entonces. Son esas cosas que sí, yo no tenía ni la mínima idea planeada, pero funcionó bastante bien. Y aunque me movió un poquito la historia, eh, Creo que creo que hizo más por la narrativa en ese momento que por como yo ya lo tenía pensado. O sea, Entonces, una... Sumando más que, la, que cualquier idea Exacto. que hubiera tenido. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, y yo, la verdad yo, que haga... salvar el alma de la amiga. Eh, me parece un propósito bastante, bastante fuerte Como ¿no? para sí. impulsar una party es, Estuvo muy padre Y la verdad yo eh, No agradezco a la pobre de, de, de Jess Que pues sí dijo así como, ay, ya no voy a estar Qué mal, pero, o sea Agradezco que, que de alguna manera salió Y ella no se lo tomó a mal Al contrario, estuvo eh, muy al pendiente De, de ay, ¿qué, qué es lo que va a pasar Y ahora qué pasa, es, claro que, ajá, o sea, es, es, un, es un cliffhanger, ¿no? O sea, lo dejas En un, en un muy buen cliffhanger que te que te funciona para seguir la historia de una manera incluso más interesante la verdad que está muy bien muy, muy, muy, muy buen ejemplo incluso y ya que venimos dando, contando un poco de experiencias un poco de eh, partidas jugadas etcétera, y que ya hablamos un poco antes de lo bueno y lo malo del Combrú que, que, que lo tiene, por supuesto, como todo tiene su, sus cosas buenas y sus cosas malas eh, dijimos que las buenas es ah, la libertad que le da y la mala puede venir del lado del trabajo que cuesta del esfuerzo, eh, tienen, para recordar, eh, mejores y peores experiencias con, con el homebrewing Tanto de parte de ustedes como masters, creándolo Como jugadores incluso eh, estando del otro lado, ¿no? Del mostrador como, o de la pantalla En mi caso, primero como jugador, vamos lo malo <risa> eh, Si bien era un setting oficial, o sea, en el Everron, algo así Ahorita no recuerdo cuál era, creo que era Everron, sí pero a veces como que sentía que la partida no iba a un lugar específico, digamos. Era como cosa que cosa que cosa que cosa que pasaba, cosa que pasaba, cosa que pasaba. No conectaba las, los, los puntos. ¿Eso ¿Es el único malo que me pasó? Eh, igual, lo, con los jugadores la pasamos bien porque eh, tenían, teníamos como carisma y podíamos llevarnos bien, ¿no? Pero si sí, el tema de la historia era de, ok, entonces, ¿a dónde voy? o oh. ¿Cuál es la trama? Pero mejores experiencias... Eh, como bien, ahora sí... Es que cada cosa que hacían los jugadores... Surgía una nueva historia... O... Eh, un cambio tan abrupto... Pero tan abrupto... Que me obligaba a cambiar toda la campaña... Que uno diría... Es algo malo, pero... Para mí que me encanta estar constantemente creando historias... Constantemente viendo el que pasa así, me encanta, por, por eso a mis jugadores siempre que me dicen perdón, te rompí la partida, yo no wey, cada vez que haces una cosa, <risa> cada vez que haces una locura, creo que, ahí está ahí en el chat creo que está ahí que siempre destroza lo que es mi campaña, sabes que te quiero Sein. <risa> pero va, yo, sí. le, yo le he dicho, yo le digo siempre, no wey, tú hazlo, porque, o sea, me destroza ah. la campaña, pero me obligas a improvisar en ese mismo momento, a hacer algo, y eso es lo que a mí me encanta, me encanta, me encanta improvisar en ese proceso un momento de, ok, ya, listo, mataron al personaje. ah, uh, Ok, pero tenía una nota que te dice que vayas al mercado y en, lo, y en lo que van en el mercado, ok, ¿qué personaje? Es? Y todavía me dice, ¿cuál es su nombre? Ay, no, manches, no me digas nombre, que es lo único que no sé, no importa. Tirado en una tabla, se llama... Pedro Sánchez, listo. <risa> Eso, continúa, eh, continúa la historia. Que le, al que le gusta generar, que te rompan la partida, entre comillas, es buenísimo. La verdad, de tener jugadores que, que, que exploran los recovecos que no, que no exploraría normalmente, ah. que te obtienen, mantienen todo el tiempo no, ahí. Exacto, sí, No genial. es como que, ah, no, están continuando la historia, me encanta mi historia, está genial, pero de la nada, ¡pum! Ah. Sí, sí. Okay. Eso es lo que te pone a prueba sí realmente. Ajá, es lo que me qué bueno. Me, me gusta lo, lo, lo de la nota que te, que te lleva a otro lado. Digamos, <risa> me pareció muy bueno. Yeah, muy Pila, te pasó superado. también como máster como o como, como jugadora? Te digo que como máster tengo muy pocas así, experiencias y de hecho ahorita no, no, no, no me viene una a la cabeza porque, repito, como que mis jugadores agarran mucho la onda de para dónde va la historia y qué es lo que tienen que hacer. No sé si está bien o está mal, pero, eh, o sea. Así, así funciona En mi algo eh, pero... que está muy bien Ah, ok, cool este, <risa> Perfecto, ya dejaré de sudar frío Este <risa> Pero pero sí me acuerdo como jugadora de dos Una mala y una buena, por ejemplo Una mala y me, así me tocó Casi igualito que a dracon Teníamos una eh, Esto era de una mesa privada hace muchísimos años Estábamos jugando una Campaña homebrew de The de, de Elder Scrolls de, eh, Ambientando en Skyrim era una campaña que en teoría pero iba a narrar bueno. yo Pero me dio eh, Pues la verdad me dio miedo Me dio ansiedad porque no estaba acostumbrada a narrar y, y ya no la quise seguir La tomó otro chico El problema fue que se empezó a largar Y se empezó a largar Y luego de repente ya no sabíamos para dónde iba O sea ya era como de Es que literalmente era, era como Era como, como un loop De estar de taberna eh, Templo taberna, un templo, taberna, un templo, y luego era así como de, bueno, ¿cuál es el objetivo de estar? ¿Qué estamos así haciendo? Así como, de, ¿qué estamos haciendo? Ajá, porque estamos como en, en, es el mismo, la misma taberna, es el, es el, es, el, la, es ¿qué, ¿qué está pasando? Estaban dando las bases para que armes tu propio templo-taberna. Sí, yo creo que sí, porque porque honestamente hubo un punto en el que estábamos así como de, es que está pasando lo mismo, o sea, está pasando... Todo y nada al mismo tiempo, y ya era que regresábamos a veces a las sesiones así como de, güey, toca taberna, toca taberna hoy, sí, sí, me dejo de llamar como me llamo si no toca taberna, y tocaba taberna, entonces... Taberna o ejemplo sea, acá, en el chat hablaban del de monje ebrio, por ejemplo fue puede, puede a ebrio, este, la, o sea tú pones el nombre que tú quieras era la misma taberna aparte con la misma distribución de todo los mismos NPCs entonces era como estoy loco, creo que estoy en el estoy en el purgatorio y nunca era me una admito, franquicia ¿no? era una franquicia era el día de la marmota era como el día de la marmota entonces todos nos sacábamos mucho de onda hasta el punto en que pues ya eh, el, el, el mismo Dungeon Master nos dijo saben que la verdad la verdad ya estoy bien cansado de llevar la campaña tengo ganas ya de jugar. Entonces fue cuando dijimos: Ok, vamos a dejarlo aquí y vamos a poner one shot o vamos a hacer otra cosa para que tú descanses. ¿no? Pero fue esa, esa de, de: Pues sí, es un mundo homebrew, tienes mucho de The Elder Scrolls de dónde agarrar. Y estar taberna, templo, taberna, templo era como de: ¿Cuál es el objetivo teniendo tanto de dónde agarrar? no? Eh, la, la, la pero, pero, pero, me, No, pues, pues, no ha com no, no comprado más DLC, supongo. Solo compró el de la taberna. Pues yo la yo creo, la porque. La, porque sí, o sea, sí fue muy bizarro, no lo voy a, hacer. y era, la verdad era muy, era muy pesado, porque, aparte era estar en la taberna poniéndose ebrio, y a ver a qué, qué, qué, te, qué te agarrabas, entonces era como de, güey, o sea, eso lo puedo hacer en vivo, o sea, me puedo ir a un bar a ponerme ebrio a ver qué agarro, para qué lo voy a hacer aquí, ¿no? Entonces, era muy bizarro, o era muy bizarro. Y, y la verdad era, era muy pesado entonces, ya o sea, hubo un punto en el que ya cuando nos digo el de, la neta estoy bien cansado fue de, ah, ahora entiendo porque era taberoso, claro, ya no tenía sí. de dónde ya no tenía de dónde de agarrar, ¿no? Entonces esa es la, la mala dentro del homebrewing, este, que a veces pues sí se te, van, se te, te queda sin ideas y es muy sí, válido, claro. ¿no? Y la buena como es, que requiere mucho cuando, más energía mantener el homebrew sí, andando que, que la es, oficial. Que es lo que decía Drycon o sea, sí claro. es mucho de meterle de tu coco, o sea, realmente de ver de dónde agarras inspiración si sí tienes libros que padres, si sí tienes películas pero a veces hay veces y es repito es muy válido quedarte en blanco o sea es muy muy válido no Total, sí. y la Y buena la, la buena experiencia fue cuando jugamos la primera vez que jugué honey Heist, que pues qué es buena, este honey juego de, de de ositos haciendo robando miel no y la DM al final nos no lo confesó no pero estaba llevando muy bien la mesa, pero creo que ahí las jugadoras fueron las que fuimos las murder Hobos porque hicimos un desmadre ahí en donde fuimos, despertamos a los guardias, nos, nos metimos a dar fregadazos a todo mundo, o sea, estuvo caótico, pero caótico mal plano. Lo bueno es que la, la, la narradora, como buena narradora que es, y, y la verdad, mis respetos, se fajó el pantalón y dijo, no me voy a dejar caer, voy a seguir con la narrativa como hoy, me la están dando, ajá, y la siguió, ¿no? Y al final se dio una cosa súper chistosa, fue, fue maravillosa esa, esa jugada, y al final nos dijo, la verdad, cuando ya estaban en este punto me rompieron, por, me rompieron la narrativa porque yo tenía planeado... Otra cosa, y de repente fue así como de, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Ahora qué hago, no? Pero dice, pero, o sea, hasta eso, te repito, retomó la narrativa bastante bien y no se notó, o sea, tú lo ves y no se nota que en un punto ya Ay, le ah. estamos cajeteando todo, que eso es una habilidad de, de un narrador que es, que es muy aplaudible, porque hay gente que se, que se quiebra en, en la mesa... Total, y se sí. quiebran los streams y se nota, ¿no? Es como de, no, ya valió. Ya, sea que Hagan lo que quieran. Y ya, o sea, se Yo nota. Y se nota mucho. se mucho porque me hacen reír a más no poder. Ah, bueno, sí, pero esas son cosas padres. Eso, eso está bueno ves, igual. Eso está, está chido, chido, ¿no? Es, ajá, pero cuando te, te, plan, te quedas con cara de ya, estás teniendo flashazos a Vietnam, eso sí ya no está padre, ¿no? Y esta chava lo tomó como sí. toda una campeona, ¿no? Entonces, eh, son de esas cosas que te enteras ya hasta el final de la partida porque te los confiesa tu DM, o bueno, tu GM. Claro. Y que dices, dale, o sea, qué, qué feo, me siento mal porque te cagué tu partida. Y dice, no, o sea, yo me la pasé muy bien. Y yo, ah, bueno. Entonces, no hay ningún problema, sigamos haciendo despapaya aquí. Entonces, esa es, la, yo creo que de las mejores, de los mejores despapalles y caos que hemos hecho, <risa> yo, al menos yo como jugadora, que no noté que sí, le cajeteamos toda la narrativa, ¿no? Pero lo hizo, lo hizo muy bien, y aplausos a ella, que no sé si está en el chat y si está, este, pues pues aplausos, Jess. Vale, que vale, vale. Va, vamos a un saludo la a la... Campeona. Qué bien. Pero sí, esas son las dos que me puedo acordar. Esa, esa habilidad que tiene el narrador eh, de, de, de, de, de remontar esas situaciones caóticas, como decían ustedes, eh, ¿viene con, con, con, el, con la experiencia, no? ¿Les parece que viene así o realmente un, un narrador? nuevo que. Dos cosas. Le va a depender de que, a ver si has tenido experiencia previa no en el rol, pero sí quizás en algún arte de improvisación o de actuación, te, ayudan, te ayuda mucho, o si es que has leído mucho también también o, un narrador eh, gana su experiencia no solamente en el juego, sino en la lectura así que niños leen a leer me parece <risa> muy interesante esto que estás diciendo porque estoy completamente de acuerdo y realmente, eh creo que se no se valora lo suficiente la cantidad de, de, de, de, de experiencia y de, de nadie de data que uno puede recolectar simplemente nada aumentando su, su, su, su, su cultura leyendo eh, investigando o ni siquiera tiene que ser leer literatura pero leer historia o leer eh, nutrirse de información de historias que pueden ser reales o no yo estoy muy de acuerdo que realmente eh, no solamente en la, en la partida se, se gana experiencia es eh, algo que discutí hace poco con, con unos amigos muy roleros también eh, y, y realmente no se dice lo suficiente y te agradezco porque es muy importante eh, como mensaje incluso para la gente que no dirige o que quiere empezar a dirigir lean, lean mucho <ríe> lean muchísimo, no solo los libros de rol todo, todo el diario todo lo que tengan, <ríe> todo lo que tengan a mano la verdad todo que tipo de muy cultura buenos. Todo claro. tipo de cultura te suma Total, total Incluso, incluso la música, la, las artes en general eh, Te abren la cabeza te, te, eh, te, te dan más herramientas Realmente te dan más herramientas para inventar O para o para, eh, para sacar cosas de la galera Otra cosa que hablábamos antes Los nombres Cuando uno como narrador tiene que inventar un nombre En el momento me pasan todos relleno. los malditos viernes Con el jardín me, me preguntan cosas que no tengo ni idea de cómo responder Y, y nada, y pienso en en algún libro que haya leído en alguna cosa que me haya quedado dando vueltas eh, y después ¿Sabes bueno esta es lo peor de los nombres que los nicos nombres que se me salen son de las telenovelas <risa> pero son los mejores ¡Sí, es lo peor ya tienes pie para empezar a poner pasión de las pasiones ahí no se va a notar que es de telenovelas <ríe> me, me, me pareció increíble, se lo voy a investigar porque me pareció muy muy bueno lo de Pasión de las Pasiones, es genial muy bueno. eh, pa Con respecto a los nombres me pasó algo a, a, a hace no tanto, por eh, la partida que, en que dirijo en stream de, de, de, de Vampiro eh, Estaba comentando sobre la partida con otros amigos que, a los que les he dirigido mucho tiempo eh, y Estamos hablando de los nombres, ellos si me dicen, eh, ¿y ya aparecieron Ramón y Román? Y yo digo, por supuesto, yo en algún momento Si hay dos personas que no necesito un nombre Son Ramón y Román, siempre Entonces, eh, quien ha jugado conmigo Muchas veces saben que ese es un nombre Si yo lo digo, es porque lo saqué de la galera en el momento Porque es uno de, mi, de, mi, de los primeros De mi lista En mi caso es con Pedro En mi caso es con Pedro, llama ¿Te, Pedro? ¿Te la duda? Juan, Roberto y, y, el, y el que aman todos Y que saqué de la nada es Julián, Julián Todos llaman bueno. a la Julián Ahí va, Mira, <risa> Tiene un acento bien raro Eso es importante también Según yo no, yo, porque yo sí te he tomado ahí como eh, como tip pro Tener el, el generador de nombres, porque ya nada más le picas y te salen varios Entonces ya agarras, no sé, te haces tu lista de 10 para tu sesión Y haces si alguna pre pregunta por la tabernera que está limpiando, este, no sé, una mesa este, pues ya nada más así como oh, Aquí está, se <risa> llama Julanita, ¿no? Y de, ah, ok ¿no? Y de, Lo es así como, órale, sí se preparó Pues la verdad es que nada más tienes una lista de nombres Ahí, random, ¿no? Es Esperándote es útil, a que es los uses Sí, o sea, es muy útil, realmente me ha pasado muy La verdad no me puedo Acordar de una vez en la que haya tenido que sacar un nombre Lo que sí es que hacemos mucho Es que si sí, yo quiero eh, Como darles Su lugar a mis compañeros de reroll utilizo sus nombres, pero los los adecuo al setting, ¿no? Entonces es Homero, o Alan, o Choc o Kidek, de alguna manera los adapto para que se metan ahí y estén ahí dentro de la jugada como algo simbólico pero de ahí en fuera así de, eso. de de yo tener así como que un nombre Pepita Juanitona o sea, realmente yo, yo sí he usado eso del, del generador de nombres porque también yo soy igual se me van los nombres horribles, entonces yo sí necesito tener una lista así de check. Este ya luce, luce en tal lugar, en tal sesión, porque si no, los jugadores me van a decir, oye, ¿qué no se llamaba así? Yo sí me, Tienes toda a ver, la razón, no me preparé. Sí. Entonces, sí, te lo voy a dar por, por hoy, pero sí, o sea, es, a, yo sí prefiero tener una lista de nombres a, a, a sacarme así uno súper mexicano de telenovelas, porque sé que se va a notar me claro, claro. utilizar los nombres que tengo a mano, me gusta, pero lo de las listas está bueno incluso para eh, settings, por ejemplo, más, más fantásticos, donde porque inventarte un nombre fantástico a veces es incluso más difícil, ah, digamos. Y, que... y peor si Selfo. Por ejemplo, oh, claro. Eh, con los orcos es más fácil. Me he dado cuenta a través de los años que con los orcos es mucho más fácil. Claro, metes así un sonido medio cultural. O una combinación de palabras. Eh, tenemos uno conocido que nos acompañó en, una, en varias partidas, que es Skullfacker que bueno es un es un orco muy muy muy, muy culto que ha tenido muchas participaciones eh, pero bueno que, que van apareciendo van apareciendo nuevamente una y otra vez en diferentes partidas por supuesto si sí, sí está el jugador aquí, por favor Dime que lo puedo usar después En She's the Ancient, por favor, necesito usar Ese nombre y ese orco porque está eh, Me parece que, eh, que, que, que viaje a través de los planos De la existencia me, me, me llena De, de felicidad <risa> Tenemos hasta la miniatura hecha, por supuesto ah, Claro, es como también Los chavos <risa> Les contaba que estoy, estoy jugando en una mesa física De, de Planeta 9 Bueno, le está llevando un chavo de Planeta 9 Que es un podcast mexicano de cultura pop y ellos tienen sus figuritas que ellos, ellos crearon sus figuritas cuando les daba por quemar cosas con, con cerillos y tienen uno que es hermosísimo que se llama Man Man Man literalmente así se llama es un, es un monstruo que juntaron tres monitos de la, de la, del torso para arriba los pegaron y entonces por eso es Man Man Man entonces yo amo, amo a ese enemigo se, nos cuesta la vida matarlo pero es Tan padre cuando aparece porque es, es. ¿A quién le das a Man Man Man? Pon Man Man Man. man. Eso es todo lo que quiero. No quiero ningún otro. ese, ese, Yo voy por ese, Qué bueno. Qué bueno esa, esa, esas entidades que aparecen, que, que, que, que van siendo parte del imaginario que vamos quedando entre todos. Es genial. La verdad que es, es excelente. Eh, sí. Y sí, total. Uy, le di al micrófono. Cuidado. Eh, sí, sí, sí, pobrecito. Heridas peores ha sufrido en los streams eh, Bueno, ya, ya que estamos comentando De, de las cuestiones más específicas del, del, del homebrew Volvemos a la parte del streaming ¿Cambia eh, dirigir homebrew o dirigir oficial eh, en, en, Específicamente en el, en, la, en el interés que generan los espectadores? ¿Les parece que, que, es, que es un factor que, que cambia algo? Sí Sí yo he, tenido, yo he conversado tanto con mi comunidad, como con amigos, etcétera. Me han dicho que cuando es streaming, algunos de ellos prefieren llegar y escuchar una historia que ellos van a dirigir. Para tener una base, ya sea oficial. Cuando es homebrew, les gusta ya sea por los jugadores, porque les, les cae muy bien. O porque puede salir cualquier otra cosa, ¿no? <ríe> cualquier locura. Pero cambia mucho el tipo de público al cual vas dirigido. Si les gusta, por ejemplo, si son DMs mayormente, el oficial van, va a ser el mejor Porque van a esperar, ver cómo son los encuentros, cómo se desarrolla el mapa O quizás tal NPC no entienda muy bien cuál es su funcionalidad Entonces van a escuchar y van a pensar Ah, ok, esto él tiene tal acento, puedo meterle algunas cosas Como para y... ayudarlo a, a dirigir sus propias partidas oficiales Exacto mm, Muy interesante Exacto En cambio Homebrew normalmente es porque les agrada a las personas O quizás la sinopsis que habían planteado ya sea en las redes o este, algún video trailer así, les ha llamado mucho la atención la historia oh, para dejarlo uh -huh. más en limpio, o sea, el homebrew act, eh, el espectador que busca el homebrew es porque busca más la propuesta y, y el que busca el oficial es más porque le gusta más el juego quizás digamos, específicamente exacto, sí, sí es lo que me parece muy mejor. interesante ese punto, realmente no lo, yo no lo había pensado de esa manera, y está, está muy bien la verdad que eh que o sea, sé que hay una diferencia pero yo no había encontrado bien cuál era y realmente esa me parece una, una muy, muy muy válida ¿Y te ¿Tenés algún input sobre eso? No yo estoy, estoy totalmente de acuerdo yo siento que me decían la gente que va a ver cosas oficiales o sea por ejemplo si vas a poner Curse of Strado este ahí no sé eh, Icewind Dale o o sea, algo que es un módulo ya que todo mundo está jugando o que todo mundo ya compró es más por ver cómo ¿Cómo el, el narrador maneja ese escenario a comparación de otros? O sea, es, es más por ver el estilo, más que por. Porque, pues a fin de cuentas, muchos ya. ya si ya lo compraron, ya saben de qué va. Pero es, es como con un libro: o sea, es. Tú, tú por ejemplo, te, puedes leer Harry Potter del 1 al 7, 20 veces. No porque sepas que va a pasar algo nuevo, porque no va a pasar, es un libro, ya está escrito. Si no es más bien por el camino Cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, aunque tú Ya te sepas la historia de qué es lo que pasa en Curse of Strahd o qué es lo que pasa en Icewind Dale Tú lo que quieres ver es el proceso Cómo llegan de punto A a punto B Y cómo lo narra La persona que lo está dirigiendo, ¿no? Cuando es algo homebrew es más como de sorpresa O sea, es como un, es como un, como un huevito Kinder, este dan a, a ti El huevito y ya que lo estás poniendo Es a ver qué es lo que va a salir dentro ¿Qué, qué propuesta me está dando esta persona Con esta historia nueva? Dentro de a lo mejor un sistema que ya conocen O sea, puedes hacerte algo de Colocus of Puedes hacer algo de Witcher Pero hacer una propuesta fresca No, no vas a jugar a lo mejor con Geralt o con Siri O con este... Jaskier, ¿no? Sino vas a jugar con, con, con personajes completamente diferentes Que a lo mejor están en una historia Adyacente a lo que está pasando Dentro de la historia eh, de, de Witcher ¿no? Dentro de la historia oficial Entonces es, ¿qué propuesta el narrador me está dando? Entonces... En, en streaming es eso, o sea, es más como pegarle por el lado de, de qué es lo que espera tu público. O sea, que es. Tú, tú sabes que una historia oficial la van a ver por cómo, cómo la diriges y cómo la claro. juegan con los personajes que están haciendo, ¿no? Que están generando tus jugadores. Y una, una cosa, homebrew. Este, un, ya sea un one shot o una campaña eh, completamente homebrew. Es, es por la sorpresa, por ver cómo están llevando esta historia de la que yo no tengo idea de qué, de, de cómo va, ni para dónde va, ni cómo va a terminar. cuál es la, el motor de esta historia? ¿Cómo lo.? Exactamente. Entonces, sí, o sea, te digo, huevito Kinder y un libro. O sea, esas es, es, yo siento que es como que el, el la. Pues sí, el símil, ¿no? O sea, un, un módulo que tú pones algo oficia, oficial en un streaming es como un libro. Tú ya sabes para dónde va, pero quieres ver cómo es el proceso. Y una cosa homebrew es como un huevito kinder. Es ver a ver qué sale, ver a ver cómo se, en, que, que, que, en qué resulta, ¿no? Es como un huevito kinder, la verdad. <risa> <risa> Está muy bien. Yo, sí, yo sí, quise sí, agregar sí. algo acá, justamente por favor, lo que sí. estabas diciendo, Vita. Eh, cuando es eh, algún homebrew, eh, también agregaría eh, cuando, por ejemplo, es un sistema nuevo. Ya sea nuestro último verano, Kids on Bikes, etcétera, eh, quieren a ver, aprender a cómo se juega. Ya no le, importa tanto, yo no le importa tanto la historia, simplemente cómo funcionan las mecánicas, este, qué, qué cosas diferentes tiene con otros sistemas, o cómo se puede desarrollar una historia. Digamos, agarras eh, nuestro último verano y le metes de historia de Stranger Things, cómo podrías desarrollar esta historia con este sistema para aprender cómo usar este sistema. La verdad que muy interesante todo, todo, todo, eh, todos los puntos sobre esto. Que yo realmente no, no lo había visto de esa manera, que, de que captura gente diferente con otros intereses. La verdad que está muy, muy bueno. Eh, y saliendo un poco de esto, eh, si tienen algún proyecto próximo que esté relacionado al role homebrew, o no, también, no, no hay problema, eh, del que quieran comentar, que quieran eh, comentarle a la gente, charlar un poco, por supuesto... Eh, tienen, tienen el espacio. Okay, normalmente los martes y sábado hacemos one shot, que todo se desarrolla en, mi, en, mi, en nuestro canal, en un solo mundo, y se va coreándose una historia, una, una sola cronología. Ahora ya se está, está repartiendo en muchos puntos, pero eso sí es con otros DMs. Y... Van eh, todos sobre el mismo setting, digamos. Mismo setting, diferentes líneas temporales. Ahí va. Me gusta, me gusta la idea. Y todo muy esto se va construyendo, haciendo cameos uno aquí otro personaje, o digamos, tal personaje no estaba muerto, ah no, entonces esto pasa antes, y ah, ok, esto pasa porque en el futuro, en el futuro pasa porque aquí en esta aventura pasó tal cosa. O sea, se va com como completando. Se va completando, exacto. Me parece muy buena idea, muy difícil de, de, de, de generar, la verdad que admirable, muy, muy, muy interesante. Y, y ¿Son varios, varios masters los que lo, lo van comprando? Recién está iniciando uno, eh, Alex, que también era es moderador también y recién está haciendo estos pasos como ODien, pero él está agarrando como que la línea temporal original, mientras que el mío es la variante por, uno, por algo que hicieron unos jugadores que inició ah. toda la campaña toda la historia, se partió en dos la línea temporal. Ya hicieron macana con el tiempo, qué cosa seria siempre lo mismo eh, soy alguien que le encantan los viajes en el tiempo Y en realidad son diversos Entonces, va, va, voy por ese lado Entonces Vamos desarrollando poco a poco toda la historia Y justo ayer en martes Fue pues, la primera partida de esa nueva línea temporal De la nueva línea Muy bueno, Ajá. muy interesante Así que bueno, por supuesto, pásense Ahí por Ron Camaleón, ahí con los muchachos Que tienen <ríe> esta idea que está muy buena ¿Puedo, ¿puedo decir eh, digo, solamente soy, por favor. A, a, a siete seguidores De llegar a los mil? Uy, uh, bueno, vamos a tener que ahí, y se se viene un sorteo poco. enorme, se viene un sorteo enorme, en serio. Qué bueno, felicitaciones, felicitaciones, Muchísimas excelente. Pita, tenés algún proyecto que quieras compartir? Pues yo el proyecto ¿no? donde más metida estoy es Reroll. Este, uh -huh. entonces, pues yo normalmente ahí estoy jugando el proyecto que ahorita tenemos como homebrew, vamos a llamarle así, es que estamos desarrollando un sistema que ya dije al principio, eh, se llama Médula. Ahorita ya tenemos el Quick Start Tanto en español como en inglés Y estamos trabajando ya para hacer el book completo Este, y es un juego De, eh, básicamente de supervivencia En realidad fragmentada Si lo quieren checar, eh, vayan a la página de Médula Para que puedan bajar todo el material De eh, hojas de personajes, el Quick Start De hecho nosotros tenemos también Un... Eh, eh, como se si dice un canal de Discord para que si tienes tus dudas puede, de cómo poner a lo mejor el, el sistema en tu setting. Ahí estamos todos los, los, eh, eh, los elementos de tanto de los, los beta testers como eh, las personas que estamos desarrollando el sistema para echarte una mano con eso. Entonces, este, pues ahí estamos casi casi para, para ayudarte a que hagas tus, tus partidas. Entonces, eh, ah, qué bien ese es el proyecto en el que estamos ahorita trabajando, eh, también yo justo con ese de médula estoy en algo muy parecido a lo que tiene Dracon pero este, yo tengo una serie de jugadas enlazadas de Resident Evil, justo con el sistema de médula, este, cada bueno. mesa tiene un equipo diferente y la idea es de ver qué es lo que pasaría en el mundo de Resident Evil si no estuvieran metidos directamente los personajes principales que ya conocemos entonces cada cada grupo tiene un objetivo Está ambientado obviamente en todo este lore de Resident Evil este, Pero es saber cómo resuelven estos eh, estas personas Que son personajes totalmente eh, de ellos Cómo resuelven lo que pasó tanto en las montañas Arklay Como en los laboratorios, como en Raccoon City Todo eso es cómo lo solucionan todos los, los eventos de, de, la, de la historia de Resident Evil Muy bueno muy interesante y lo, y... Y se va ligando Entonces la la mesa la primera mesa Lo que hizo la primera mesa repercute en la segunda Lo que hizo la primera y la segunda repercute en la tercera Y así se va ligando todo Entonces está, está muy padre Ahí Tenemos unas dinámicas también en este en, en el chat Para que metan monstruos y les manden cosas Entonces está, está muy divertido Y este mes tenemos justamente el, el, Es el mes de médula Entonces tenemos todos los domingos A las 5 de la tarde Tenemos una jugada con un narrador invitado para ver cómo esa persona usa el sistema este, para poner este, una, un, un escenario, un one shot, usando médula en una realidad fragmentada que ellos eh, decidieron. Ellos introducen. Hacer. Ajá. Entonces, este, apenas tuvimos eh, a Mike Valles. Eh, este domingo también tuvimos a, a un chico de Tomate 20. O sea, estamos teniendo varios invitados este, justamente con esta idea de, de que tú como narrador. Uses el sistema a tu favor. Entonces es ver justamente esas o realidades. Es ver, ajá, es ver cómo, cómo todos los narradores usan sus propias realidades para poner este sistema. Entonces está muy padre. Y muy buena es, forma de eh, poner a prueba el sistema. Sí, sí, sí la verdad está, está, está muy padre. Yo yo es un proyecto al que le tenemos mucho amor, entonces vayan a darle amor. Y ahorita, este, no sé si, se puede, si, si pueden y quieren, este, hablando del homebrew, está ahorita en este momento está Kidek Pacheco jugando Northsiders, que es una campaña de D&D completamente homebrew, entonces este, si quieren ir a ver cómo, cómo maneja él el, el, el sistema de Dungeons and Dragons en un escenario, en una campaña que él completamente creó de cero, pues yo creo que es un buen ejercicio, entonces si de aquí se quieren ir para allá, los esperamos ahí en reroll. Ahí va, ahí en el chat están, están pasando los links de, de, de todas vamos, cosas eh. de las cosas que estamos hablando vamos, vamos, La verdad vamos, que buenísimas ambas ideas, me parecen geniales como proyecto eh, y Bueno, estamos llegando medio al fin eh, Primero que nada, agradecerles enormemente que, eh, que hayan estado acá, que hayan aceptado la invitación Que hayan venido a charlar con nosotros eh, La verdad que me ha encantado la charla, eh, tienen cosas buenísimas para... para para aportar a este tema y en general al rol. La verdad que no nos conocíamos, pero completamente feliz estoy de conocerlos y de compartir esta charla con ustedes. Para cerrar y despedirlos a todos, recordarles que este, este podcast que estamos haciendo aquí en vivo va a estar en diferido el sábado por la noche. Eh, dejen su comentario, denle like Compartan eh, Cualquier cosa de esas nos ayuda muchísimo eh, Y se, desde ya se lo estamos agradeciendo eh, Para enterarse de más cosas de la, de la taberna, síganos en las redes Y no, no se olviden a seguir A nuestros excelentes invitados Pita y Draycon eh, Y bueno, los, yo particularmente Los voy a ver el viernes eh, En el jardín, pero bueno De... Seguiremos en la, en, en, eh, trayéndoles cosas de rolcito. Eh, antes de eso seguramente también. Agradecerles otra vez y hasta la próxima. Vamos, bye.